Si quieres que la barra de tareas, ventanas, y superficies tengan un efecto transparente, ve a Inicio y en el cuadro de búsqueda escribe Efectos visuales. Ve a Efectos de transparencia. Y activa el interruptor para que aparezca activado. Fíjate ahora cómo la barra de herramientas tiene un efecto de transparencia muy chulo. Un like si te ha gustado, en cualquier caso, gracias por la visita.